Coming to you live from the Heart for Football Awards 2022. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you Thank very you. much. Oh, talk about Belize. 2022, Mary Upps. the winner is World Cup winner, Emiliano Martinez. Uh, well, we have two more footballing legends to help us announce the winner this time around. Please welcome Gael Nganamui and Fabio Capello. The winner is You <laughs> congratulations Congratulations. Congratulations. Congratulations. Congratulations. congratulations. congratulations. You Bueno, buenas noches a todos. Agradecer eh, por el premio a todos, especialmente que es un premio eh, que lo votan los, los futbolistas y para mí eh, tiene un valor enorme. Agradecerle a los jugadores, a esos 26 que nos llevaron a la gloria. Eh, sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. Eh, Estoy eternamente agradecido eh, al presidente de la AFA por darme la oportunidad de, de ser entrenador de esta selección maravillosa. Eh, a Pablo Aymar, a Roberto Ayala, a Walter Samuel, a Martín Tocali, al profe Luis Martín, a Matías Mana, a Rodrigo Barrios, todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. Y como siempre digo, eh, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver esa gente emocionada en las calles, eh, disfrutando, y no tiene, no tiene, no tiene presión. It was absolutely sensational and perfectly pop. Uh, well, to bring an end to a stunning night of football celebrations, we will now honour the best FIFA men's player for 2022. The list of previous winners is absolutely astounding. Robert Lewandowski, Lino Messi, Luca Modric and Cristiano Ronaldo. This year's shortlist is phenomenal and all three of our nominees are undeniable greats. Uh, so, FIFA president, could you please reveal the winner? Yes, I can. So the winner, and uh, officially the best player of the world, el mejor del mundo, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. Felicidades. Bueno, <risa> Bueno, buenas noches. Eh... <risa> Hace poner más lo que estoy. Eh... Bueno, antes que nada decir que es un, es un placer volver a estar acá, volver a estar eh, entre los tres, estar con Benzema, aunque no está, estar con con Kilian, que los dos tuvieron un, un año grandísimo, así que, que es un honor para mí volver a estar en, eh, en esta gala y, y poder ser el ganador. Quiero agradecer obviamente a, a mis compañeros, eh, hoy estamos acá, Scaloni, el Dibu, y nosotros somos estamos en representación de ellos, No, sin ellos no, no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, como le dijo Scaloni, esto es parte de, de ello y es un reconocimiento a, a todo el grupo por lo que hicimos, ¿no? Eh, este año fue, fue una locura para mí. Pude conseguir mi, mi sueño después de, de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final, al final llegó y y es lo más, lo más hermoso que me pasó en, en mi carrera, creo que es un sueño para, para cualquier jugador y, y muy poco lo pueden conseguir y yo, gracias a Dios, lo, lo pude obtener. Y bueno, por último, quiero agradecer obviamente a, a, a mi familia, a la gente de Argentina por haber por haber Vivido de la manera que vivimos ese metan tan especial, tan hermoso y que va, va a quedar eh, de por vida en, en los recuerdos nuestros. Y, y nada más, eh, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando: Tiago, Mateo, Ciro, los amo y, y vayan a Hormilla. Muchas gracias. Chau. And of course, thank you to the FIFA president for hosting us tonight, Gianni and Thank you so thank much you and congratulations you. again, Lino Messi. Thank you, thank you, Thank you